Quisiera ser más fuerte, quisiera saber cómo Quisiera ver lo que sientes, quisiera ser de plomo Quisiera entenderlo todo, quisiera no pase nada Quisiera que el tiempo se frene Quisiera incluso regresar Quisiera sentir lo que es el vivir Vivir frente a ti sin sentir frenesí Frenesí el que sí, que se siente así Que te mata por dentro, te lleva al fin No sé qué hacer, ya no puedo avanzar Ya no quiero pensar, solo quiero abrazar Pido un respiro, volver hacia atrás Hermosos recuerdos sin mortalizar Quisiera que alguien me escuchara, me diera una mano Quisiera saber que no soy solamente un extraño Quisiera ver que un camino yo recorro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 Quisiera inspirarme, quisiera amarte Quisiera que fueras eso que quiero, que quiero que sea Solo quiero que veas que quisiera ser Eso que quieres, que quieres que sea No importa lo que sea, solo pido volver Quiero volver, comenzar otra vez Reset al odisea, pido un respiro Volver hacia atrás, hacer lo de antes Hacer lo que era Quisiera que alguien me escuchara Me diera una mano Quisiera saber que no soy solamente un extraño Quisiera ver que un camino yo recorro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 a saber que no camino solo, no